Cuando una persona está interesada en ti, te habla hasta cuando está ocupada. A veces, es difícil entender que no le importamos ni un poco a la persona que más queremos. Nos sentimos tan ilusionados que no nos damos cuenta que su interés en nosotros disminuye poco a poco. Y cuando nos percatamos de ello, ya es demasiado tarde. Hola, soy Ricardo Niño. Bienvenido a BeLifers. Cuando una persona se interesa por ti, te busca, te llama, te envía algún mensaje, incluso una señal de humo de ser posible, pero lo hace. Pero si no lo hace, lamento decirte que no te extraña. Y cuando esto ocurre nos sentimos destrozados. Sentimos que no valemos para esa persona, que todo lo que hacemos es inútil, porque aunque siga a nuestro lado, su apatía es notoria. Incluso llegamos a pensar que el problema somos nosotros Y que la otra persona es la víctima Y nuestra autoestima cae Y con él nuestros sentimientos y el valor que teníamos hacia nosotros Ese momento de verdad es doloroso Una sensación de tristeza y dolor que crece poco a poco ¡Qué horrible es ese sentimiento! Es un dolor tan difícil de soportar Que influye hasta en nuestras decisiones Decisiones que no tienen nada que ver con nuestra vida sentimental. Nuestra mente se nubla. Y solo llegan a nosotros preguntas como... ¿Por qué? ¿Acaso no hice lo suficiente? ¿Será que no lo merezco? Pero aunque cueste un poco entender... A veces el problema no somos nosotros. Porque, hey... Si das lo mejor de ti para hacer feliz a esa persona... Pero por más que lo intentes no lo logras... Sacarle al menos una sonrisa o mínimo un gesto de cariño, quiere decir que el problema es ella, ¿ok? Si crees que has hecho todo, y más por complacerla, pero no obtienes los resultados esperados, puedes desistir. Si lo haces no te preocupes, no te tacharé de cobarde, en realidad eres muy valiente en hacerlo, porque demuestras que te quieres y te valoras. He visto personas permitir que otros las humillen solo para conseguir la felicidad de alguien. Y eso no está bien. Si crees que es tu situación, aléjate. Hazlo ahora, hazlo ya. No te imaginas el daño que te estás haciendo. Esa persona solo se está divirtiendo contigo. Y cuando se aburra de ti, solo te tirará como si fueras basura. Si alguien que dice estar interesado en ti, pero busca mil excusas, para no darte la atención que mereces Y a cambio solo te habla bonito No hay acciones de su parte Créeme que esas son solo palabras bonitas Palabras en las que solemos caer Y no te culpo por caer Porque yo también lo he hecho El tiempo nos enseña muchas cosas Entre ellas valorarnos Y valorar solo a las personas que nos aprecian de verdad Porque es muy fácil decir te quiero Te apoyo Estaré siempre para ti Pero no todos lo demuestran no todos cumplen con su palabra. Sé que darnos cuenta cuando alguien no está interesado en nosotros es tal vez complicado. Y más aún cuando estamos tan enamorados de esa persona. Pero hoy quiero ayudarte a identificar las señales que una persona da cuando ya no siente ningún interés en nosotros. Puede ser despreocupación por la relación. No por nosotros. No por ti. No por mí. Porque cuando se están en una relación ya no hay un tú un yo o algo así sino hay un nosotros. Es importante pensar en el bienestar de la pareja, prestarle atención, escucharla cuando se siente agobiada. ¿De qué sirve estar con alguien que solo se preocupa por él o ella? Eso no es una pareja, eso no es la persona con la que quieres estar. Créeme. Aquí se produce lo que conocemos como indiferencia. A este punto quería llegar. Cuando algo no nos interesa. Somos indiferentes a eso, ¿verdad? Es normal. Pues bien, lo mismo ocurre en una relación. Solo que el sentimiento es un poco más fuerte y algo doloroso. Ya que esa indiferencia viene de la persona que tanto amamos. Otra señal es alejarse cuando las cosas no marchan bien. Ok, debemos entender que a nuestra pareja tal vez no le gusta discutir. Y que tal vez haya temas de los que no les guste hablar. Pero hay conversaciones que no pueden ser ignoradas. Si esto ocurre, el problema se agrava aún más, y llegará a un punto en el que ninguno de los dos podrá controlar la situación, y la única solución factible será terminar. Actuar a la defensiva es otra de las señales que una persona da cuando no está interesada en nosotros. A veces queremos decirle o reclamarle por algo que sabe que ha hecho mal, y esta solo nos ignora o simplemente se aleja, dejándonos con la errónea y estúpida idea de que lo que estamos haciendo está bien o no. Y esa sensación molesta, y mucho, porque tenemos tantas cosas que decir, pero no nos quiere escuchar y tenemos que callar. No estoy diciendo que no disfrutemos de nuestra pareja por estar pendiente de las señales que acabo de mencionar, pero aprender a detectarlas no estaría mal. Algunas incluso las demuestran al inicio, Quizás son mucho más fáciles de detectar, pero cuando la pareja ya lleva mucho tiempo, es difícil aceptar que ya no hay interés. Es un gran paso el que hay que dar, la verdad. A veces decidimos intentar, intentar para que la relación no termine, porque nos sentimos tan bien con esa persona que la idea de terminar se vuelve algo tan doloroso e imposible de creer. Pero también es necesario saber cuándo es el momento de dejar de intentar. Aunque a veces el corazón se equivoque, debemos escucharlo, porque él siente... En el fondo, muy en el fondo, cuando alguien no nos quiere, pero es tan terco que sigue ahí. Lo cierto es que cuando alguien no siente nada por nosotros, lo notamos aunque no lo diga. Y es normal que te sientas mal, porque sí, duele y mucho. Un día mis lágrimas cayeron muy silenciosamente, cuando me di cuenta que esa persona ya no sentía lo mismo por mí. Y me quería... O al menos eso decía, pero no le creía. Y me alejé. Decidí que no quería sufrir más. Y comencé a creerme cada día un poco más. Con el tiempo entendí que eso era lo que necesitaba: prestarme más atención, creerme más. Y eso. Eso es lo que debes hacer. Si alguien no te quiere, no insistas, no le ruegues amor. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien mejor. Abre los ojos. Necesito que lo hagas mira los puntos positivos y negativos de la relación si los negativos se hacen cada vez más fuertes es obvio que algo anda mal si lo has intentado todo pero sientes que la otra persona no es momento de ver más allá de una cara bonita lo que encontrarás no será nada bueno y deberás estar preparado la confianza poco a poco desaparecerá Y no estoy hablando de ti estoy hablando de esa persona esa que no te da ni un voto de confianza aunque lo merezcas tras olvidarte de esas muestras de cariño que tanto anhelas, porque ya no existirán. Lo sé, se oye duro y un poco cruel, pero así será. Es que solo piénsalo. Si no hay besos, no hay miradas pícaras e inocentes, no hay caricias, no hay sexo. No surge esa emoción al verse, se acabó. El amor es muy difícil de entender. Y lo es, porque él no existe para ser entendido él existe para ser disfrutado y demostrado, hay momentos en los que debemos decir basta y este es uno de ellos y lo peor es que todo estará en tu contra o al menos eso pensarás porque todo te recordará a esa persona, todo, desde una canción, un perfume hasta los gestos que hacía, es tiempo de ser tú, de dedicarte la atención que tanto necesitas Aprecia más las cosas y a las personas que tienes y no las que se han ido Si está en tus posibilidades, viaja Un viaje siempre será reconfortante y te ayudará a encontrarte contigo mismo Si necesitas un tiempo para estar solo o sola, ¡adelante! Tómate todo el tiempo que quieras La soledad a veces no es buena Usted lo sabemos, pero cuando aprendemos a convivir con ella, todo se vuelve más fácil No estoy diciendo que te cierres al amor, no, claro que no Solo que a veces necesitamos estar solos para entender. Sabes, no hay tiempo que valga cuando quieres estar con alguien. Un estoy ocupado, ahorita no puedo hablar, no lo puedes permitir. Ok, tal vez pienses que estoy exagerando, y sí un poco, pero quiero que entiendas lo que trato de decirte. Cuando una persona te quiere, te habla hasta cuando está ocupada. Solo tienes que tener en cuenta todas estas cosas que te estoy diciendo. Y la verdad vas a ver cómo vas a progresar poco a poco. En lo personal yo sí que me preocupo por ti, por nosotros, por todo. Tenlo en cuenta, por favor. Vive, sonríe. Eres hermosa, eres hermoso. Tú puedes con absolutamente todo. Adelante. Por favor, sonríe nuevamente. Mírate en un espejo, vales muchísimo. Que Dios te bendiga.